Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar con el tema original de este video, quiero anunciar que estará disponible el nuevo sorteo que tengo planeado para todos los suscriptores, viewers que estén en el canal para un sorteo en diciembre, como siempre lo hacemos, a diciembre y a mediados de... De mayo, que es en mi cumpleaños De un pase de batalla, ¿vale? El pase de batalla de Digimon Si juntamos muchas visitas y si juntamos mucho apoyo, posiblemente saquemos Dos pases de batalla, porque ha aumentado el precio <risa> Eh, la manera de participar es muy sencilla, solamente tienen que dejar un comentario y un like en los videos, nada más, donde pongan su nombre de jugador y su servidor, no importa que sea Digital Master Adventure Revolution o Digimon Warfare, no importa, las dos eh, versiones participan, esto es para agradecer demasiado su apoyo. El modelo de este sorteo ya lo he hecho anteriormente, ustedes saben que se, se acumulan los videos que he subido durante un mes, se sacan todas las personas que escribieron su nombre de jugador y su servidor, se acumulan y de acuerdo a la cantidad de likes y visitas que tengan los videos vamos a sacar los participantes. Esas participaciones se van a acumular, espero que a muchos de ustedes les ayude este sorteo, les digo es algo que yo eh, me encanta hacer y creo que es momento de volver a hacerlo para apoyarlos como siempre y agradecerles muchísimo que estén en el canal. Así que comencemos con el video de nerfeando a Alfamon. <ríe> bueno, no nerfeando, arreglándolo. <ríe>